Tira, perro. Wey. Verga, se ve que cayó así, güey. Sí, Faz a la verga. Está tanto, wey, ¿por qué no me te verga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oxla Castro y les traigo un reporte casi, casi de último minuto. Bien, cuando estén viendo este video, quizá ya habrán pasado algunas horas, pero eh, esta noche del domingo han estado reportando el avistamiento de un objeto luminoso que ha cruzado varios estados de la República Mexicana. Muchas personas han estado mandando mensajes a ciertas páginas mencionando que han visto algo extraño en el cielo. Hasta el momento hay reportes de que el objeto desapareció en el estado de Michoacán. Porque al parecer hay videos sobre lo que la gente está mencionando. Estás a punto de entrar. Al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al team. Aquí podemos ver cómo hay personas que mencionan que lo vieron. Eh, Rodrigo Ávila menciona que lo vio desde Pilcaya en Guerrero. Maricela Hernández menciona que lo vio en San Luis Potosí. Moreno, Jacob Moreno dice que en Ocosingo, Chiapas, hace 40 minutos se pudo observar un meteorito. La verdad hay muchos reportes, hay muchas eh, eh, publicaciones y comentarios que difieren del, de los tiempos, de las formas, de los colores, etcétera. Pero lo cierto es que esta noche muchas personas pudieron ver en la República Mexicana pasar un eh, objeto luminoso. Algunos dicen que azul, algunos otros dicen que verde, algunos dicen que venían con destellos, con algunos puntitos primero y después se vio el objeto cruzar eh, parte de la República Mexicana hasta estrellarse en Uruapan, Michoacán. También están compartiendo fotografías del meteorito que obviamente son ya reutilizadas de algunas otras que han sucedido años anteriores. Como esta que estamos viendo que dice cayó acá en Uruapan, Michoacán, se dice que cayó en un área que se llama Tejerías. Y esta foto precisamente es la que ha estado circulando. No sabemos así si es cierta, si lo sea, pero parece mucho a las que se han tomado en algunos otros años. Así que esta puede ser que sea falsa. Pero como estamos viendo tenemos videos y algunas otras eh, fotografías que pudieran mostrarnos, no con la claridad que quisiéramos, pero sí. ...que efectivamente cayó un objeto esta noche. Eh, eh, de primera instancia, pues muchas personas creen que se trata de un objeto volador no identificado... Eh, ...y no me refiero precisamente a una nave extraterrestre, sin embargo algunos otros sí lo relacionan tal cual... Rafael Murguía comenta, el objeto fue real, una luz verde con un centro rojo, como un cometa pero muy lento. Yo lo vi, de hecho pensé que era un dron hasta que desapareció en el cielo. Moy Hernández comenta, Dios mío, yo pensé que era una estrella fugaz y lo puse en mi estado de Whatsapp. Aquí pueden ver la hora que lo puse y es las 10.9 de la noche, 10.9 de la noche lo registró Moy Hernández que lo puso en su estado de Whatsapp. Orión Contreras menciona, yo lo vi atravesando la zona metropolitana de Guadalajara, mi punto de referencia fue el municipio de Zapopan, cerca del poblado de Tezistán, con una dirección de suroeste a noroeste, si me equivoco por favor corrígeme, me parece que eran tres objetos con un brillo azulado, sin temor a equivocarme, lo que yo vi fue un meteorito que se fragmentaba en tres más pequeños. QPM en Toluca mencionan, Acerca de lo que se ha dicho los últimos minutos de la caída de un objeto desconocido, aproximadamente a las 9.3 o 9.4 horas, a unos 10 minutos del centro de la ciudad de Toluca, se pudo observar en el cielo la formación en línea recta de al menos 10 esferas luminosas que parpadeaban rápidamente pasaron surcando el cielo hasta un punto en que la formación se dispersaba y las luces desaparecían en una nube cercana dejando a la vista una última luz que después de unos minutos se perdió entre las nubes al igual que las otras está mencionando que efectivamente había pasado un objeto o varios objetos voladores y se transformaron en uno solo que fue el que cayó cerca de, del Estado de México en Michoacán y entonces vemos que dentro de los mensajes, dentro de los comentarios que me han estado compartiendo está el de José Albino Díaz Castro que dice personas de Uruapa, Michoacán reportan el lugar donde cayó el supuesto meteorito en el cual se puede ver el pasto prendido y rocas a altas temperaturas, vamos a ver el video Ey güey, pero vamos a darle la vuelta, güey, vamos a usarle así, préstame. es que el amigo está grabando. Camínalo. Mira, güey, es que dio un vergazón, mira, perro, hasta acá está todo quemado, güey. Machín, mira. güey. No, Fue un vergazón, mira, güey. Mira ahí, güey. Mira, güey, esa madre, ¿qué? Mira, güey, como que ahí cayó un pedazo, mira, güey, como se quemó hasta acá, mira. Uh -huh. No mames, perro, mira cómo se ve esa... Se Como va, que cayó a cira, güey, fíjate, perro. Venía allá para acá. ¿Cómo se ve la, a... la línea cira, ¿sí, güey? ¿Sí? Ey, perro, aquí se mira la línea bien marcadita, mira, güey? güey. Mira, perro. ¿Qué? Verga, se ve que cayó a cira, güey. Sí, el... Fásala, verga. Está tanto, güey, porque no esa te en corto, ¿eh? ¿Sí? Sí, güey, es una piedra. No mames. ¿Vamos, ya, no, sí, mira cómo se ve la rayonona, que cayó desde aquí. Mira, no mames. Aquí me es la escena donde cayó el meteorito. Ahí estaba para que se calienten. Y acá hay otro pedazo que cayó del otro lado. Todo está quemado. Hasta el momento este es el único video que tenemos y a unos minutos de haber caído ahí en esa zona de Michoacán, así que es un video. Pues que tenemos casi casi en e exclusiva. Y tenemos algún otro que se pudo ver mientras surcaba el cielo. Vamos a revisar. Es este de Ricky Riquín que manda y que se puede ver el objeto cayendo. Las imágenes son muy eh, borrosas. La calidad del video es, eh, es mala. Sin embargo podemos tener la evidencia de que iba cayendo. Que esto venía del cielo. En varios lugares, dice, desde Toluca y varios puntos del país, se pudo ver esta noche la caída de un meteorito. Según información de Protección Civil Federal, el objeto se desintegró en la zona de Uruapan, en Michoacán. Ok, aquí tenemos la fotografía que se ha estado compartiendo. No sabemos si sea la real, pero como vemos, hay evidencia de esto. No estaban equivocadas miles de personas que vieron esta noche caer algo del cielo. Pero lo que estamos viendo... El día de hoy es la caída de lo que aparentemente es un meteorito. Como vieron, al parecer se trata de un meteorito. Es impresionante el video que vimos desde la escena en donde cayó esto. Seguramente a estas horas donde ustedes estén viendo este video, ya habrá personas grabando desde el lugar de los hechos y quizá vamos a tener pues más videos de, de este meteorito, de esa roca, porque lo que vimos en el video parecen todavía ser las rocas incandescentes que llegaron del espacio, y en el día o hasta ahora que ustedes estén viendo este video, seguramente ya tendremos muchos más videos al respecto. Mientras tanto, esto fue lo que ocurrió esta noche. Mi nombre es Castro y seguiremos investigando lo ocurrido. Sigan viendo los videos, suscríbanse a este canal y Denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba nuevo video si es que hay más información, si no, tengo muchos otros casos que presentarles. Nos vemos en el siguiente.